Volvemos a hablar de la Biblia, esta vez utilizando la pizarra para que sea más fácil guiarnos. La Biblia como texto de naturaleza inspirado, entre comillas, porque eh, muchas personas creen que sus autores fueron inspirados por una divinidad para, cre para escribirla, para crearla. Eh, también es un texto que está compuesto de muchos, muchos textos de tradición oral, así que es muy difícil fijar con exactitud cuándo... Se, se escribieron, y mucho menos cuando se crearon, ¿no? Eh, entonces es inspirada y es religiosa porque trata de temas religiosos. O ¿eh? hay unos textos que son solo religiosos, pero que no, son, no se consideran inspirados. Bueno, el significado de la palabra como un plural que hace referencia a los libros, los papiros... ¿sí? Y entonces hablamos de una biblioteca dentro de un solo libro. Ese significado de la palabra y la complejidad se debía, justamente, a que eh, tienen muchos autores eh, de muchas épocas, muchos idiomas, eh, muchos géneros literarios. Ustedes recuerden que ahí adentro hay textos narrativos, pero también hay textos líricos. Y dentro de esos géneros hay subgéneros, ¿no? como los libros proféticos. Entonces, eh, se, se rescata una unidad de, dentro de un periodo de mil años, lo que supone... Eh, que por probablemente haya muchísima variedad, ¿no? mil años de composición, y la hay. Más impreso, más influyente, eh, más vendido, más traducido, se hablaba de más de 700 traducciones a diferentes eh, lenguas y dialectos. Texto fundacional de la civilización judeocristiana cristiana junto con las tradiciones eh, griegas y romanas. ¿no? Bueno, la Vulgata es, el, es la Biblia que por lo general se usa... Es una traducción o algún derivado a la traducción de Jerónimo de Estridón. Y el significado de canon como vara de medir, yo les había dicho, como regla. Y bueno, entonces se está compuesto de 73 libros. El canon que se utiliza eh, en la Iglesia Católica, eh, el Antiguo Testamento, tiene 46 libros para la Iglesia Católica y el Nuevo Testamento 27 libros. ¿no? Después para... Para otros credos hay otra cantidad de libros. Bueno, el Tanaj, o TNK, o Mikra, es un acrónimo, es la palabra, es un acrónimo, que eh, lo que hace es juntar las iniciales de Torah, Nebim y Ketuvim. Por supuesto que vemos una discrepancia porque Tanaj termina con J y Ketuvim termina con K, ¿no? Serían estas tres iniciales, TNK, como está aquí. ¿no? pero se le llama Tanaj. ¿Por qué? Porque en hebreo la K se pronuncia como una J, entonces se le llama Tanaj. Bueno, eh, la Torah, que también se puede escribir sin la H y con tilde, también se lo conoce como Pentateuco. El Nebim, los profetas, y el Ketuvim, escritos. A veces Ketuvim lo escriben con dos I. La Torah significa, eh, eh, es el Pentateuco que significa cinco rollos. Bueno, se atribuye a Moisés y los cinco libros del Pentateuco son el Génesis, el Éxodo Levítico, Números y Deuteronomio el Tanaj es diferente al Antiguo Testamento el Tanaj creen los judíos en el Antiguo Testamento, los cristianos porque eh, el Antiguo Testamento está basado en el Canon Alejandrino es el primer canon que consiste en 44 libros también a esa versión se la conoce como la, la Biblia de los 70 por otro lado tenemos el canon hebreo que consta de 24 libros y bueno, eh, es en la que creen los judíos. Y yo acá les diferencié hebreos, israelitas, judíos y cristianos porque ustedes sería bueno que tuvieran una idea, ¿no? Básicamente el pueblo hebreo es un, un pueblo mucho más antiguo de que derivan los israelitas y a su vez los judíos derivan de los israelitas, se separan de los israelitas y los cristianos se separan de los judíos. pero eh, las circunstancias históricas por las que ocurre eso, eh, creo que no amerita que nosotros... Este, salvo la, el último caso de los cristianos y los judíos, que los cristianos inicialmente eran judíos, se desgajaron de los judíos, ¿no? Eh, y luego se separaron por la creencia de, de si Jesús era o no el Cristo, no Redentor, el Salvador, el Mesías. Igual hay, hay mucha confusión en el uso de estos términos porque a veces se les llama hebreos a los israelitas, a los judíos, a, a los judíos, le llaman judíos a todo, a todo el pueblo este, eh, que tiene la misma tradición, ¿no? Entonces es un poco vago el, el uso de los términos, inclusive israelitas a los que viven en Israel, ¿no? Eh, es, es muy difícil eso, ¿no? Pero no nos vamos a meter ahí testamento o alianza. Bueno, acá el significado testamento como una traducción del latín, testamentum, y alianza, es este, en realidad, la traducción eh, correcta hubiera sido alianza para diateke o berit. Sobre todo berit, que es la, es la palabra hebrea para alianza. Bueno, entonces, luego entramos en el pensamiento religioso hebreo. El monoteísmo, la alianza, la moral y el mesianismo. Que esas cuatro características del pensamiento religioso hebreo, yo les había dicho que son las que explica eh, María del Socorro Argencio, nacida en 1924, no sabemos si todavía está viva, eh, profesora uruguaya que escribió un libro llamado Literatura Bíblica, en el que muchos profesores nos basamos para hablar de esto. Bueno, entonces, finalmente, yo les había, eh, bueno, no, no habíamos llegado hasta a decir algo sobre el Antiguo y Nuevo Testamento porque... Justamente el tiempo no daba para todo y se estaba quedando el largo el video, casi 20 minutos, pero ahora lo vamos a hacer. Eh, nosotros nos vamos a concentrar en el Antiguo Testamento, en el Génesis, en la creación del ser humano, del hombre y de la mujer, ¿no? para ver la perfección eh, que busca eh, Dios en su obra, o sea, eh, ¿qué, qué tipo de perfección busca Dios en su obra y cuál es su concepto de perfección. ¿Y cómo es que resulta la naturaleza humana? ¿Y cuál es la explicación para, ese, para esa diferencia ¿no? entre la voluntad de Dios y la, la naturaleza humana? Lo que terminamos haciendo y siendo los seres humanos. ¿no? Entonces, bueno, en el Génesis se narra el origen del mundo, como dice en el material, que yo acuérdense de que yo les dejo en la descripción siempre. Y bueno, después está el episodio del diluvio... Eh, previamente la expulsión del jardín del Edén ¿no? por supuesto, el pecado original después el diluvio está la historia de Karim y Abel antes el pacto con Abraham y su descendencia Isaac, Jacob, sus hijos bueno eh, en el Levítico están las reglas para, para el sacerdocio eh, en Números eh, tenemos eh, el, el, un censo del pueblo de Israel el deuteronomio es una segunda ley Así, ese es el significado de la palabra y bueno, entonces tenemos varios, varios libros no vamos a entrar en cada uno de ellos pues, son muchísimos y luego los libros del Nuevo Testamento eh, con, dice que concentra su atención en la venida del Mesías ¿no? concentrándose en la figura de Jesús de Nazaret de Nazaret y, y los Evangelios son la buena nueva la buena noticia de la venida del de, de Cristo, del Salvador y bueno, y entonces allí lo que tenemos es, son cuatro, cuatro evangelios considerados canónicos. Canónicos significa aceptados por, por la Iglesia Católica, eh, cuatro, cuatro evangelios canónicos que son Marcos, eh, Lucas, Juan y Mateo. Y después están los sinópticos, que los sinópticos son tres de ellos, son los tres: eh, Marcos, Mateo y, y Lucas, sin Juan. Eh, entonces esos tres, los sinópticos son los que se pueden leer en paralelo porque la, la, la narración de la vida y la muerte de Jesús eh, y de sus enseñanzas son paralelas son sinópticas esa es la idea no ustedes saben que pueden buscar información cuando quieran sobre algo, algún detalle que les, que les interese bueno, entonces eh, en los evangelios se cuenta la, la historia la historia de Jesús, de Nazaret, desde el nacimiento hasta su muerte. Y hay otros libros en el, Antiguo Testamento, eh, perdón, en el Nuevo Testamento, las Epístolas, Pablo, Pedro, Santiago, Juan, Judas, el Apocalipsis. En realidad, eh, nosotros tenemos muchos, muchos textos, porque como les decía, es una biblioteca. Y bueno, en definitiva, no hay que volverse loco. Tengamos eso en mente, porque nosotros ahora lo que vamos a hacer es concentrarnos en algo muy particular, que es lo temático, ¿no? O sea, eh, nosotros en literatura no trabajamos en profundidad ni historia ni religión, eso se lo dejamos eh, a los profesores de historia y a los profesores de no sé de religión, de catequismo, de, de lo que sea, que ahonden más en esta clase de cosas, nosotros, a nosotros nos interesa solo como eh, una pieza funcional para el análisis. Antes de, de terminar el video eh, quisiera mostrarles las referencias. Yo les había hablado de las referencias con respecto eh, a los distintos, a la, los distintos aspectos del pensamiento hebreo, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el monoteísmo, acuérdense monoteísmo, alianza moral, mesianismo, esas. Eh, yo ahora no lo expliqué en profundidad. Pues ustedes lo tienen explicado en el material de referencia que está ahí abajo. Eh, pero para que vean que estos en realidad también hay referencias directamente en la Biblia. Y yo se las había dejado en la descripción del video anterior. Porque, por ejemplo, monoteísmo dice Deuteronomio 4.35. Entonces uno va... El primer número, 4, es el número de capítulo. Uno va a 4.35... De Deuteronomio 4.5 Vamos a llevar un poquito Está acá. Y dice estábamos, Estamos hablando De El monoteísmo A ti te fue mostrado Para que supieses que Jehová es Dios Y no hay otro fuera de él Bueno, entonces ahí ven como se menciona el monoteísmo. No hay otro fuera de él. Jehová es Dios. Ya ve Jehová este, es Dios. Bueno, y entonces uno puede ir buscando. Después dice Deuteronomio 5, 7, 9. Estas son las referencias que yo ya les había dejado. 5:7 a 9. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba de los cielos ni abajo en la tierra. Ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visto, que visito la maldad de los, pa de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, eh, ahí también estaría la idea esta del padre castigador ¿no? que, que aparece, ¿ven? que eh, visita la maldad. Visito la maldad de los padres sobre los hijos Hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen Recuerden que este es un, El Dios del Antiguo Testamento Es un Dios muy vengativo Que se deja eh, llevar por la ira no A diferencia del Dios del Nuevo Testamento Que busca siempre pactar no Busca siempre En eh, alguna manera eh, Llegar a su creación de otro modo ¿no? De un modo más, más comprensivo bueno, ustedes pueden fijarse en cada referencia que le dejé en la descripción anterior de la Biblia Reina Valera, que está muy bien. Y en el próximo video ya lo que vamos a hacer es, seguramente, análisis de eh, Génesis 1 y 2, seguramente, tal vez algo de 3, y después las bienaventuranzas del Nuevo Testamento. Nos vemos.